Paujil copete de piedra. El Paujil copete de piedra o Paujil de yelmo es una especie de ave calliforme de la familia Gracidae que habita en el noreste de Colombia y el noreste de Venezuela. Alcanza una altura longitud de 91 centímetros. Se caracteriza por una protuberancia frontal gris azulada o blancuzca. Las plumas son negras, con visos brillantes, verdosos, pero el vientre, bajo la cola y la punta de estas son blancos. El pico es rojizo o anaranjado y las patas rosadas o rojizas. Hábitat Vive en bosques de niebla, en montañas entre los 500 y 2200 metros sobre el nivel del mar. En grupos pequeños o solitarios se alimentan de los frutos caídos, pollo y gallinas. Reproducción Anida entre marzo y abril en un árbol a una altura de entre 4 y 6 metros. La hembra pone dos huevos que incuba en 34 días. Amenaza, se ve altamente presionada por la destrucción de su hábitat y por la intensa cacería, pues le atribuye falsas propiedades curativas al copete. Quedan pocas especies aisladas con alto riesgo de desaparecer para atraer a la hembra. Este le regala piedras. Subespecies: se conocen dos subespecies de Epoxy Poussy 3. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.